Como un palo acechado, fue calificada la variación de medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica al acusado de matar por varios disparos a su vecino y herir a su esposa. En medio de una acalorada discusión en esta ciudad, familiares del Occiso Francisco Antonio Ovalle Guzmán expresan su descontento. Bueno, en el día de hoy se estaba conociendo lo que era el cese. ...de la prisión preventiva de Martín González Martí ...y eh, pienso que no han dado un palo a acechado... ...se le han cambiado eh, la prisión... Eh, ...por una garantía económica... ...en unos 3 millones de pesos... ...yo pienso que donde hay una persona muerta... ...y yo digo que los jueces han valorado muy poco... ...lo que es eh, los tres niños... Huérfano en la ufandad que han dejado mi hermano. Nosotros no sabemos porque, tú te imaginas, que uno se siente impotente en la sala al observar las decisiones de los jueces, eh, donde no favorecen principalmente a la familia nuestra. Eh, no digo favorecer en el caso de que, de que tome una decisión a nuestro favor, sino que se tome una decisión equitativa, porque lo que él cometió no fue un acto de, de, de una tontería, fue la muerte de un ser humano muy importante. Por otro lado, el abogado de Martín González Marte, el licenciado Israel Rosario, explicó el procedimiento jurídico para obtener la variación de medida en beneficio de su defendido. A Martín González le variaron una medida de coerción en el día de hoy porque ya tenía más de 12 meses en prisión preventiva y ya estaba vencida. En ese sentido, le impuso al tribunal el pago de una garantía económica de 3 millones de pesos en efectivo y además impedimento de salida del país y visita periódica cada, cada mes ante la Fiscalía de Duarte, así como eh, prohibirse acercarse a la familia a la víctima. Recordamos que el hecho donde Francisco Antonio Valle perdió la vida ocurrió a principios de mayo del pasado año. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.